Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más, el cuarto de Mesa Política, Capital Quintana Roo. Agradezco mucho nuevamente a Mario Villanueva Madrid que nos permita aquí en su casa hacer esta Mesa Política. Gracias Mario Villanueva. Con gusto, qué bueno nos podemos reunir y, y ver temas tan interesantes. Ya el cuarto, el, el cuarto, cuarto capítulo. Y pues me da mucho gusto participar. Gracias a ustedes. Oscar y González Jonathan. Ortiz. Yo tengo la impresión de que ya llevamos más tiempo, que llevamos como, <ríe> como medio año. Se han puesto tan interesantes las mesas políticas que, pues bueno, tienen más, más eco de lo que abarca la hora que dura aproximadamente. Muchas gracias a todos. Me da gusto saludarles. Pues sí. Javier Chávez Atasca. Sí. Bueno, buenas tardes. Jonathan, Mario, Oscar a todos los que siguen esa propuesta en efecto es un privilegio desarrollar periodismo con estas características sin duda alguna sí. y un servidor jonathan estrada le agradece a nombre de grupo contrapunto cancún channel contrapunto noticias y chetumal tv aquí donde estamos precisamente en chetumal gracias por permitirnos llegar con ustedes y bueno el tema de hoy es el asesinato de luis donaldo colosio murrieta eh, y pues obviamente los efectos políticos que sucedieron a raíz de, de esta tragedia, de este magnicidio, y quizás usted pensará que ya se ha hablado mucho sobre esto, pues probablemente sí, pero precisamente a lo largo de los años han transcurrido pues muchas cosas, incluso su hijo mayor ha crecido y es hoy también uno de los presidenciables, aunque no por el partido de, en aquel entonces oficial PRI, sino por otro partido, Movimiento Ciudadano, ciudadano eh, es un tema que siempre va a tener vigencia porque aún, aún no se borran muchas de las cosas y de los efectos que surgieron a raíz de este asesinato. Quiero abrir la mesa con Javier Chávez Atasca. Bueno, eh, 23 de marzo de 1994 es, digamos, un punto de ruptura de la política, pero también una tragedia, una tragedia para un hombre que estaba en plena campaña por la presidencia enfrentando un desafío muy importante, pero el PRI era aún así favorito. Eh, estaba el alzamiento armado en Chiapas, el del STLN, condiciones muy complicadas en la economía, pero Luis Donaldo Colosio era el rival a vencer para refrendar triunfos del PRI, hasta entonces invicto. Pero pues ahora sí, el asesino solitario, entre comillas, Mario Aburto, ahí lo intercepta al terminar, al bajar de, del templete, un mitin. En Lomas Taurinas, en Baja California Y bueno, allá en Tijuana Y esa tarde, y pues hay una imagen, ¿no? Una imagen traumática Quedó registrada en video Donde pues le dispara a la cabeza Entre el tumulto y todo lo que ha ocurrido Ustedes Sí, se distingue años. el disparo Se distingue el disparo Y todas las consecuencias Que es lo importante Lo que hay que revisar en esta mesa Así es, Oscar González Yo creo que las consecuencias siguen Igual de vigentes en cuanto a su interés para los mexicanos por un solo hecho. No se ha resuelto satisfactoriamente. Jamás ese, ese magnicidio, ese asesinato de un candidato presidencial que era singular. Sobre todo porque empezó a hacer planteamientos distintos. Se dice que son, y pues seguramente lo platicaremos en un rato más, las causas directas de su muerte. Ese cambio que proponía hacer en el partido oficial en un sistema que estaba perfectamente bien afinado y funcionando para que todos los involucrados en las altas esferas del poder, tanto gubernamentales como empresariales y de todo orden, sindicales, de justicia, poder judicial, fueran eh, pues, cuestionados de una manera que no se esperaban. Entonces, pues bueno, esa, ese complejo tejido creo que hace que tengamos todas las dudas del mundo y además pues, nunca dejó convencido a nadie la investigación ni los resultados. Unos, eh, recuerdo que cuando iniciábamos la planeación de esta mesa política, siempre platicamos entre Javier, Oscar y yo, como periodistas, que iba a llegar momentos en el que temas, temas, por ejemplo, como el tema de hoy tendrían que ver con uno de los que participan en esta mesa, precisamente el, el tema de Luis Donaldo Colosio tiene que ver con un periodo fundamental de la vida política de Mario Villanueva Madrid. Él nos puede platicar más a grosso modo su, sus experiencias con este asesinato, porque justamente él era gobernador de Quintana Roo cuando pasan estos sucesos, ¿no es así Mario? Sí, era gobernador y justo ese mes de marzo Colosio vino en los primeros días, vino a Quintana Roo, y tenía muy buena relación. La realidad es que yo le debo la gubernatura a Colosio. Él me propone con el presidente Salinas, con quien yo no conocía bien, más que de salud. Y el presidente Salinas me dio la confianza por el aval que dio Colosio. Él, lo pude conocer. Y sentí que Colosio tenía un deseo enorme de él transformar al país. Justamente en el discurso del 6 de marzo lo plantea. Ahora, ¿qué planteó un México mejor? Nada más que hizo un análisis muy profundo, que en pocas palabras yo diría que tal cual lo planteó, como dice su visión de un México mejor niños que no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar, jóvenes que no creen porque les falta un líder, un México con hambre y sed de justicia, ¿qué presentó él? Un México que dijo él que surge después de su revisión por el, su paso por el país y encuentra un México, lo puedo decir en palabra ¿Sí? no, un México desmadrado. Un México que necesitaba Un gobierno distinto Y creo que aquí viene el problema fundamental De la incomodidad que crea ¿Por qué lo asesinan? Siempre se ha dicho por el discurso Por el planteamiento que hizo Que no le quedaba como candidato bajo el esquema del PRI Luego, ¿a quién afectó? Pues si dijo que el país estaba muy mal, al primero que afectó fue el presidente Salinas, que estaba ya de salida y que se supone que llevaba buenas cuentas, aunque son relativas. Hay que recordar que el último año, sali año Salinas la economía se cayó. La terminó de tumbar, se al entrar en diciembre de 94, el presidente se Pero el país estaba muy mal. A mí me llama mucho la atención, el por qué mataron a Colosio y por eso digo a quién afectó y quién lo hizo eso del asesino solitario pues es cuento, es imposible yo viví en Almoloya eh, conviví durante más de seis meses con Mario Aburco, el asesino de Colosio establecimos relación un hombre callado, serio que primero me vio con con desconfianza un día le dije, bueno, yo fui amigo de y si tú lo mataste no, no me interesa. Acá adentro somos ambos presos, aquí está mi mano y podemos convivir. Nos llevamos bien. De las pláticas yo llegué a algunas conclusiones. Una de ellas, mi gran duda de que él hubiera sido, o que lo hubiera hecho solo. Eh, no, ahí tuvo que haber autores intelectuales, y si ustedes me preguntan mi opinión, la doy de una vez o después. Adelante, adelante. Imposible que el presidente Salinas no haya sabido quién mató a Colosio. Imposible que su, su gran su, superasesor, José Córdoba Montoya, que no quería a Colosio, que no supiera quién lo mató. Imposible que Ernesto Cedillo no lo haya sabido ni lo sepa hasta la fecha. ¿Por qué? Porque pues, cuando anduvimos en esas estructuras del poder, sabemos cómo se manejan las cosas. Es un asesinato, crimen de Estado, un crimen político, surgido de un planteamientos sanos e importantes para la nación, pero que no gustaron. La cuestión es a quién no le gustaron necesariamente a los que estaban en el poder? Yo creo que México estaba en una etapa transitoria que ameritaba un presidente que siguiera la misma línea de transición eh, no necesariamente de Estado sino también entre los grupos criminales yo equiparo mucho el, el crimen de Colosio con el de Luis Carlos Galán por ejemplo en Colombia un candidato presidencial que, que estaba muy fuerte, que era querido por las más, más hasta se parecen físicamente en sí. el rostro, ambos, y que, y que fue asesinado, eh, según se sabe históricamente, que fue por el cartel de Medellín, y, y obviamente no solamente para cuidar los intereses del cartel de Medellín, sino también intereses de partidos políticos que disputaban también la presidencia de la República. Y que no les convenía a Luis Carlos Galán Creo que así pasó con Colosio. Colosio se erigió primero como un ente fundamental e importante en el equipo de Carlos Salinas de Gortari, pero como en todos los equipos, siempre hay divisiones, siempre hay facciones o grupos que se dividen y que se contraponen, aunque sean del mismo líder. ¿no? Y, y eso le sucedió a Colosio desde, desde mi punto de vista. Y eso cambió la historia de muchos, entre ellos la de Mario Villanueva Madrid, y sobre todo que Luis Ronaldo Colosio era hechura de Carlos Salinas. Lo había sí. llevado de la mano, lo había formado así Correcto. como un orfebre, lo había amasado. Eh, él fue dirigente nacional del PRI cuando pierde la primera gubernatura, la de Baja California, que gana el panista Ernesto Rufo Ape en 1989, si no tengo mal el dato. Bueno, aquí eh, Colosio encabeza la secretaría más importante para Salinas, la de Desarrollo Social, y de hecho estaba ya encaminado, es raro ver a un presidente que lleve de la mano a un hijo como Salinas llevó a Luis Donaldo Colosio. Estaba muy fuerte, pero eso no eh, evitaba los resquemores, el resentimiento, porque Manuel Camacho Solís había disputado la candidatura. Cuando hacen el anuncio, el destape de Colosio, eh, hay un berrinche de sí. Manuel Camacho Solís, sí. era comisionado comisionado para las en Chiapas. Y como él, a la muerte de Colosio, eh, tenía la posibilidad de ser nombrado candidato emergente porque no estaba en el gabinete, eh, pues quedó descalificado de antemano por haber sido quien había eh, razongado quien se había inconformado con el estape de Colosio y de ahí opta el presidente Salinas o la presión que haya tenido por nombrar al que era el coordinador de la campaña de Colosio Que era Ernesto Sevillo, Quien en Lomas Taurinas no estuvo No acudió a Baja California Así es, Oscar Bueno, hay que pensar ¿A cuántos presidentes les gusta remontarse? Vamos a José López Portillo Secretario de Hacienda A Luis Echeverría Álvarez Secretario de Gobernación Al mismo eh, Díaz Ordaz Que también fue secretario de Gobernación programación y presupuesto Miguel de la Madrid, jamás se había tenido un perfil de tipo social, como bien señala Javier, que estuviera abocado a la presidencia y era el candidato de Carlos Salinas. Cuando Carlos Salinas empieza a perder mucha fuerza, sobre todo por el alzamiento de Chiapas, que fue más simbólico que, que una guerra real, hay que decirlo, sí, el único asidero que tenía para conservar el poder el tiempo que le restaba a él y también para heredarlo a un sucesor eran las políticas sociales. Su programa más importante, el PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, bueno, le dio nombre a la mitad de las colonias que hay en este país actualmente. En Chetumal tenemos una. Es algo sui generis. Un experimento que mucha gente vio con recelo. Yo supongo que tenía enemigos empresarios, enemigos delincuentes, como lo señaló Jonathan también, y en el mismo gobierno, aparte de, de Camacho Solís, que fue notorio, yo creo que tampoco tenía tantos miembros del gabinete con él. Así es que era un candidato de alto riesgo, un candidato que expusieron y que además él se lanzó con todo. No se anduvo por las ramas, no, no, no me dio ese hilo conductor que también señala Jonathan de los regímenes que van transformándose de una manera suave. No, no fue una primavera de Praga, fue una... Un, un enfrentamiento, un choque enorme entre fuerzas en el poder, Carlos Salinas con una situación ya muy difícil en el país, y Colosio queriendo transformarlo, pero como parece ser, fue demasiado de golpe, demasiado de golpe y porra. No era un país preparado para esos cambios en esos momentos, tal vez debió haberlo sido implementando ya como presidente, pero a fin de cuentas no llegó a la presidencia porque reveló sus intenciones de transformar al país de una manera que no era muy grata Ni para el capital, ni para los políticos, ni para los empresarios Ni para, ni para nadie prácticamente, excepto sí. para los pobres beneficiados sí. Por el ProNasol y esos programas Mal. No, disiento un poco, perdón Oscar, pero No creo que esto pudiera afectar a, a todos, como dices, empresarios A, la, a México en sí yo creo que es cierto lo que dices que fue un choque, una confrontación de golpe, pero con una sola figura desde mi punto de vista, el sistema político. Un sistema político que venía arrastrando una forma de operar y que se buscaba por quien estaba apoyando a Colosio, que era Carlos Salinas, pues se buscaba la continuidad el, y de pronto hay un choque porque él dice, vamos a reformar el gobierno. Gobernantes que estén con la gente. Empieza a decir muchas cosas que van en contra del sistema político. Y creo que eso fue lo que generó la gran incomodidad de quien mandó matarlo. Perrón que diga, porque también decías de, de Galán en Colombia. los Carlos Galán. Luis Carlos Galán, ahí fue todo lo vincula al, a la cuestión del de crimen de organizado. Tí. México no estaba en ese tiempo en esos problemas. Y Colosio nunca tocó a, al crimen organizado, a los problemas que habían en todo caso de manejo de droga. Nunca lo tocó, me consta. Entonces yo no veo ninguna razón para que hubiera la similitud en cuanto a que el crimen organizado en México se preocupara por matar a Colosio. Eh, este es en, en cómo veía la situación en ese tiempo. Yo insisto que él tocó el punto medular que afecta a quien está en el poder, al sistema político en sí, y que esto hizo que alguien se preocupara por lo que podría venir si él llegara, llegara a la presidenta. Los planteamientos fueron tan concretos que esa, esa era una transformación de Tajo, de 180 grados, la que él planteó a cómo íbamos. Y ahí fue donde preocupó a otros o les dio los motivos para hacerlo un lado a través de... de su muerte de asesinarlo y promover otra persona que fuera mejor manejada yo yo disiento también de lo que dices porque justamente en esa etapa por eso lo mencioné hace un rato en esa etapa méxico estaba pasando por unas circunstancias entre los grupos principalmente el cártel de sinaloa y de guadalajara sentados que, que lideraba pues obviamente los que ya se saben y estaban en un divisionismo que precisamente a raíz del cambio sexenal se convierte en una guerra muy fuerte entre cárteles de, de la droga en todo y México, todo principalmente respecto, en Tijuana. No de este pero bueno, pero, respeto tu posición. Eh, eh, es lo que lo que está documentado, ni siquiera es un es una inventiva, es algo que Bien, está documentado. Lo que está documentado, como dices, es que lo mataron los. De los cárteles? No, a ver, yo no sí dije... Esa es la conclusión no, a la que no porque y no puedo estar de acuerdo. No, no, no, no tienes que estar de acuerdo. De hecho, es no tenemos que estar de acuerdo, de eso se trata, ¿no? Es que no, no, no tiene sentido lo que dice. Perdón. Tal vez, no, tal vez, tal los vez no cárteles, lo tenga. no... Yo lo que digo es que eh, no necesariamente tuvo que ser eh, un cártel el que lo haya mandado a asesinar. Porque de acuerdo a lo que está documentado tuvo que participar el Estado Mayor Presidencial para que el asesinato se diera efecto. Claro. Y entonces significa que el Estado Mayor Presidencial recibió una orden y, y que esa orden tuvo que venir de una facción del equipo político de Carlos Aníbal de Gortari, por no decir que fue ya Carlos Aníbal de Gortari. entrando en materia. Pero, pero el Estado mexicano desde hace muchos años está infiltrado en los, en los grupos criminales. No es una novedad, no es algo de ahora. Y por supuesto que los intereses de los grupos fácticos o los grupos del Estado tenían que ver también con los intereses del crimen organizado. El cártel, de ahí viene mi versión. El cártel, el cártel de, de Ciudad Juárez, el cártel de Juárez, intervino fuertemente en la elección anterior a la de Colosio. ¿Por qué lo mataron en Tijuana? Pues lo mismo. Ayudó... El cártel de Juárez a que se pusiera Carlos Salinas de Gortari en todo esta, toda esta historia del tema que sigue siendo un misterio y todo lo demás, porque eh, se veía que iba a perder con Pautemo Cárdenas. Sí hubo una, una concertación entre el crimen organizado y el gobierno, ahí es en donde yo no estoy de acuerdo contigo, porque ya tenía seis años de estar operando. Sí, pero mira, si fue el crimen organizado, pues. Era de lo más sencillo sacarlo a la luz y el gobierno se lavaba las manos. El problema es que para mí queda en el aire eh, la responsabilidad que pudo a en tener los gobernantes en su momento. No me refiero solo a Salinas, lo que decía Jonathan, el equipo. Porque el, lo más fácil es decir, bueno, había problemas entre los cárteles. Sí, estaba el cártel de Tijuana con los Arellano Félix el de Juárez con, Carrillo. con Amado no. Carrillo, pero no había una confrontación tan fuerte entre ellos. Sin embargo, el orientarla, que, perdón que luego entro al debate. No, no, está bien, ¿no? Está bien así, de eso se trata. Orientarlo hacia el crimen organizado, creo que es la salida más fácil, y yo la veo... No, pero nadie lo está orientando hacia el crimen organizado. No, es que por ahí lo estoy bueno, entendiendo. Bueno, ¿Sabes? vamos a remontarnos al asesinato, al magnicidio. Bueno, el asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Como candidato presidencial, ¿no? O sea, finalmente hay un interés político, hay una línea, un hilo conductor que desemboca en la política. Que haya sido alguien de algún cártel ahí, de, aprovechando algún pistolero, claro, claro. que sí, pero es posible. la línea es presidencial. Sí, por supuesto. En el entorno del poder, más bien. Eso. Salinas habló de la nomenclatura priista. Cuando le preguntaron quién era el que había matado a Colosio, dijo que la nomenclatura, que es, digamos, territorio nebuloso. O sea, pueden ser 100, sí, claro. Pero es un reconocimiento. Ahora, ok, estoy de acuerdo que se hubiera utilizado a gente de... De un cártel. Sí. Yo solo. Pero, hasta, hasta ahí llega mi suposición. Sí, sí, no sí. Pasaré. Que se utilizó. Es que no, no, pero que fuera el interés de ellos. Así es. Bueno, a ver, en aquel entonces, acuérdense que era muy fácil que cualquier miembro del crimen organizado trajera charola de policía judicial del Estado Mayor Presidencial. Y, y, y se filtraban entre, entre la, las instituciones. Era, era algo muy sencillo. En la misma investigación se ve. Claro. la sucesión de procuradores en sí, pero no, no solo ineptos, sino, sino verdaderamente malos para, para, engañar, para engañar al pueblo. Yo reitero, Eclavales, para subrayar lo que, lo que dice Mario, yo no, yo no le ataño todo al crimen organizado, yo no, creo no, que yo, es una, estoy de una confabulación y una complicidad entre varios grupos de interés que vieron en Luis Donaldo Colosio la amenaza para que cambiaran cosas que no, se, no querían que se cambiaran. Ahora, ¿cuál fue el efecto de su asesinato? Yo, yo estoy convencido que si Luis Donaldo Colosio hubiera sido presidente y no lo hubieran matado, no hubiéramos sufrido la crisis del 94, donde la economía cayó, porque ya Carlos Salinas de Gortari y su gabinete había planteado bien la eliminación de los tres ceros con una, con una estructuración bien definida para poder trascender el sexenio y que obviamente la economía no se catapultara. ¿Qué sucedió al momento de que muere Colosio, entra Cedillo con la novatez que le caracterizaba en materia este, de gobierno y no puede además unir a los grupos empresariales y políticos este, fundamentales para que la economía no colapse? Y eso nos lleva al traste. ¿Y, y, y, y cuál fue el resultado? Pues obviamente que... Mucha gente se suicidó porque se quedó pobre después de ser millonaria en menos de, de, de, de un día, ¿no? Sí, es que el error país, de el el error país realmente estaba mal. Lo dijo el entonces secretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe, dijo, pues si la economía estaba colgada de alfileres, ¿para qué se los quitaron? Dijo, cuando se da el error de diciembre, que cedillo, pues, de buena... O de mala fe o por inexperiencia, que yo lo dudo, porque llevan varios meses para la recepción del gobierno, donde necesariamente van a las entrañas de lo que es la administración, y cuando toma el poder cedillo, pues prácticamente él sabía que la economía estaba quebrada. ¿Cómo resolverlo? Fox lo hizo pidió un préstamo de contingencia, Estados Unidos. no me acuerdo si fueron 20 o 40 mil millones de dólares, que creo que no se tocaron, pero eso le garantizó la estabilidad a la economía. Y tuvo la bendición del petróleo. Sí, y en el caso de, y en el caso de Cedillo, él simplemente dejó que truene la economía y fue enormemente irresponsable, le echa la culpa a Salinas, pero yo creo que, de, que desde ni ha quebrado el país, pero él, no, él debió de garantizar Me la contiene. estabilidad. Yo creo que ¿El primer secretario fue Pedro Aspe? No, este, es de Salinas. De la ¿no? no, el de Cedillo, No, serrapuche. Serrapuche. Ah, serrapuche. serrapuche. Sí, pero entonces, ¿qué pasó? Pues que debieron este, establecer una forma de valga la redundancia, darle estabilidad a la economía porque ese, esa crisis fue tremenda. Ahora, ¿qué pasó también? Cedillo traía una animosidad, le voy a llamar así, contra Salinas y contra Coloso. Y esto pues, nos pone en duda por qué pasó el error de diciembre. Recordarán que las cosas fueron tan difíciles contra Salinas que Cedillo mandó detener a su hermano Raúl, sí. y que Salinas, hasta qué penoso que una persona como él haya hecho una huelga de hambre el, para presionar a Cedillo, en fin. Fue Pero, chistoso eso. La, <risa> sí, la finca sí. del encanto, sí. la, la paca, <risa> no, no, sí. qué cantidad de tonterías <risa> pasaron de fin, después. Yo estoy de acuerdo que pudiera da, haberse dado ...por un miembro o miembros del crimen organizado que ejecutaran el, el no convenio, asesinato. No Pero eso para mí debió surgir desde el gobierno. Yo les quiero decir una cosa, sí, claro, viví coincido, mucho con coincido, los sí, por La relación en esos tiempos de los cárteles era directa con las personas que estaban en el gobierno... O sea, era una relación de ida y vuelta. O sea, algo así como lo que ha pasado con García Luna. Sí. Y, y yo me enteré García Luna también en el, en el penal desde los tiempos en que estaba yo en Almoloya. Porque pues, los capos no tenían el mayor empacho en platicar sus aventuras. Sí había esa relación que incluso sacan en ese programa, la, la serie la serie del Señor de los Cielos. Uh -huh. Claro que ahí la exageran, pero sí, ellos en gran medida podían ser ejecutores del gobierno porque trabajaban de común acuerdo. Otro efecto que creo que se dio, no sé si estén de acuerdo, es yo creo que si no hubiera muerto eh, Colosio, no se hubiera hecho esa famosa separación partido gobierno, para el estado partido que, que promulgó y, y llevó la a la práctica exacto. Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, eh, a lo mejor no se hubiera procesado a Mario Villanueva también. Y no habría ido sufriendo ahorita. Bueno, no, lo que pasa es que ya no, ya. Sí, el, la discusión sobre el PRI con Cedillo, sobre ese PRI de Colosio, fue uno de los problemas que tuve con él. Y yo lo que quiero decir es de que si salimos un poquito de eso, este, lo quiero decir es de que cedillo prácticamente no es que haya querido, que haya querido él, este, me confundí con tus palabras, llevar al país a una modernización política, sino que él adrede, promovió que el PRI perdiera para que él quedara como el gran democratizador. Sí, de claro, el, el que le pasara la estafeta a, a, a la oposición, pero además lo veía él también, según mi juicio, desde una perspectiva en la que le convenía más que fuera un opositor a que re, re, reviviera a Carlos Salinas a los priistas y, y lo lincharan. Eso suena bien. Porque Carlos Salinas, unos un par de años antes, ¿Sí? Regresó a México y regresó con un libro y empezó a posicionarse otra vez. Sí, tienes mucha razón. Ahora, a mí me consta, por ejemplo, yo cuando me entero que Cuauhtémoc Cárdenas gana el, la, el Distrito Federal, así es. pedí una audiencia y fui a ver al presidente y le dije, oiga, mire, usted empezó así, se cayó, le hice una un eje de coordenadas en un folder, se cayó con la crisis, pero ya se va levantando y va para arriba. Vamos a hablar de 1997, ya se resolvió. Sin embargo, el partido va así para abajo. Hay, una, hay un ángulo así, entre PRI y usted, para arriba usted, y el PRI así. Usted es el dirigente natural del PRI, le dije. A usted le toca levantar ese PRI para que pueda caminar mejor. Me escuchó más de una hora, me dijo que tenía mucha razón, pero todo lo que le, le propuse... Lo chocó atrás. <risa> Incluso le dije Y ya no son momentos Del dedazo le dije Ve a Fox Recorriendo el país Diciendo que va a sacar al PRI A patadas de los pinos Le dije Si usted no promueve un candidato Que sea conocido Y que haga una labor similar En 2000 va a ganar el pan con Fox Esto fue de eso se dio Poncelo. Sí, sí, para que quede eh, sí a Ernesto claro. Cedillo se lo dije personalmente en su, en su despacho en 97, poquito después que ganó Car Cautemo Cárdenas. ¿Otro Cedillo, efecto que Cedillo. ustedes puedan compartir? Bueno, aquí lo importante eh, es que ha quedado ya como lo que pudo haber sido. Eh, se habla de que el PRI habría continuado la presidencia porque es muy difícil que el donaldo por hubiera permitido la derrota del PRI en 2000 pero ahora me gustaría pasar rápidamente al tema de Luis Donaldo Colosio Riojas su hijo el hijo es alcalde de Monterrey allá sí. en Nuevo León eh, alcalde por Movimiento Ciudadano y es eh, el que dicen que podría tener los espolones valga la expresión para aspirar en algún momento a la presidencia de la república lo ven muy polluelo pero es una figura fresca, ¿no? Será cuestión son de, de analizar. Sin duda. Oscar. Yo creo que es una parte muy importante de la herencia de Colosio, el hijo, el drama de la madre de Diana Laura. Rojas, pues, Rojas que murió de, de, de enferma, cáncer. de cáncer. Al poco tiempo. casi poco tiempo. En fin, todo esto le da un tono, no quisiera decirlo así, pero es la realidad, de un tono de telenovela, que... que Crea un drama entre los mexicanos Colosio es uno de los más celebrados políticos del siglo pasado Y nunca llegó a ser presidente Es decir que Hay un mito también alrededor de Era un tipo con ideas, Perfecto. lo hemos visto Muy buenas Pero pues sirvió más para el imaginario del mexicano Que para transformar al país El país lo transformó sin querer Fox Sin querer ¿Sí? Lo transformó cedillo al entregarle la presidencia a Fox. Y este es el país en donde hay competencia política, que ya mencionaba en su discurso Luis Donaldo Colosio. Él ya decía que el PRI ya no estaba solo, que tenía que ser un partido que ganara por sus propios méritos y ya no confiado exclusivamente en ser el dueño del poder. Así es que es una etapa importantísima y esta, este, este magnicidio, esta muerte es un hito. La marca definitivamente... Sin voluntad o con voluntad es lo de menos, pero cambió México justamente en ese momento. Coincido con Oscar en una cosa, en muchas, pero en esta. ¿Cómo es posible que estemos todavía pues, casi venerando un hombre que no hizo nada, más que dar un discurso? Claro. ¿Cuál, cuál es la lectura? Un un México Colosio le tocó las fibras más íntimas. Un aspirante presidencial que se mostró como un posible líder del país, como la esperanza que buscaban los mexicanos. Y siempre me he preguntado eso, yo aunque le tuve mucho cariño a Colosio, pues se le, se le reconoce mucho pero él nunca hizo nada como, eh, como presidente ni como político que aspiraba a la presidencia, sino en su trabajo anterior, pero era muy distinto a lo que él planteó como candidato. Es como Se era. ha creado un mito, es cierto. Ahora, decía Javier algo interesante. Ahí viene Luis Donaldo, el hijo, Luis Donaldo Riojas. Tiene los tamaños... Es algo que todavía no podemos definir, pero lo que es cierto es que él trae todo lo que... Es. El bagaje, el bagaje de su padre. Y esto puede ser muy importante para generar de nuevo la esperanza en los mexicanos. En conclusión, perdón. Sí, no, adelante. Colosio generó una esperanza, un discurso que tocó lo más profundo de las fibras de los mexicanos. Se muere y la gente incluso dolida, cuando Cedillo va de candidato a la presidencia, saca una votación tremenda porque fue la respuesta a esa esperanza, pero en, en un partido más... Tremenda es persona. muy baja, ¿no? ¿Tremendo, es muy bajo, muy alta digo porque hay que no precisar. muy no muy alto, muy, muy alta, alta. De las ¿Más, más altas son, votaciones, elevadas. una votación altísima que la lectura es que la gente pues pensó en el partido y en la gente que le iba a representar cercano a Colosio. Ahora Luis Donaldo Riojas yo, yo creo ah, y lo que quiero decir, ¿qué busca el mexicano diría en este momento yendo a la semblanza de Colosio? Un líder un verdadero líder que transforma este país. Ahorita tiene Andrés Manuel López Obrador, que está haciendo un proyecto, eh, echando, ejecutando un proyecto de cuarta transformación, que se evaluará el, al final de su mandato. Pero luego quienes siguen, ya estamos en la, estamos en la etapa de decir que Luis Donaldo por el bajagaje que decía Jonathan, es imposible. Aunque dada la estructura política actual, en la... yo dudo mucho que él pudiera llegar en la elección de 2024. Es un proyecto a construir dentro de seis... Yo, yo años. coincido en ese sentido. Yo creo que el, la muerte de Luis Donaldo Colosio tuvo muchísimos efectos. O sea, pero muchísimos. Sin haber asesinado a Colosio, yo creo que no hubiera existido un Vicente Fox en la presidencia de la República. Sin duda, obviamente, un Ernesto Cedillo tampoco. No hubiera un Mario de Villanueva encarcelado, no hubiera existido un Hendrix en Quintana Roo como gobernador. O, o sea, hay muchas cosas que pasaron. O un Félix. Bueno, tal vez Félix sí, pero, pero un bueno, Hendrix pero no. ¿Hendrix lo dejó? Sí, pero, pero Félix ya estaba encaminado porque pertenecía al grupo político que Mario había creado, que era México Nuevo. Sí. Y en Cozumel ya estaban ellos arreglándose. Entonces, sí. tal vez Hendrix, o sí. digo Félix, pudiera, pero aún así... Como no sabríamos hubi sí. quién hubiera quedado después, a lo mejor... Beto Borges no habría llegado. Beto Borges no habría llegado, eso sí podría ser cierto. claro Ese es más, más, es más claro todavía, ¿no? <risa> Interesante lo que dices, le dio un vuelco al país y al Estado. Sí, claro, se, se le dio un vuelco a, a, a todos los estados. A todos ¿no? los estados. Pero bueno, hablamos de Quintana Roo, que es donde, sí, ahí está donde, está donde que vivimos. Es que... y, y yo difiero de que Luis Donaldo Colosio eh, Riojas esté preparado... Sí. Este, actualmente como muchos lo dicen concuerdo con lo que dice Mario, no sé si ustedes lo afirmaban y, y, y también creo que México padece ahorita de una falta de credibilidad sobre los discursos políticos sí. es decir, el discurso que marcó a México fue el de Colosio y después de ese discurso llegó Andrés Manuel porque hay que decir que tuvo su momento en su campaña del 2018 que realmente creó grandes esperanzas, Sobrado, sí. pudiera yo equiparar incluso tal vez no igual pero pudiera equiparar la efervescencia que, que estaba generando Colosio en aquel entonces con la que generó Andrés Manuel López Obrador Correcto. en su momento, Correcto. Que, que ya no es lo mismo porque obviamente se ha desgastado bastante en su imagen, en su credibilidad, en, en, en su gobierno y va a ser muy complicado después de Andrés Manuel y de Colosio, existiera alguien que pudiera dar esa esperanza a la gente. Lo que sí creo que se pueda crear es una buena mercadotecnia sobre alguien. Es donde Luis Donaldo Colosio... Un buen proyecto, como dice podría, sí. podría crecer. Pero con mercadotecnia, como Pero con dice, mercadotecnia. lo que vemos, lo que tenemos a la vista en aspirantes, no encontramos algo similar a... Colosio o a Andrés Manuel? Está, es. está apuntando hacia allá, porque hay que recordar, Alfaro era una situación similar cuando llegó por Movimiento Ciudadano el de Jalisco, también, ¿no? a gobernar el Jalisco. De Jalisco. Era, era un ex eh, eh, gobernador de Guadalajara, ex presidente municipal de Guadalajara, que eh, tuvo todo el impulso de un partido dirigido por un lobo de mar auténtico, que finalmente logró eh, convocar a la ciudadanía ese cambio. En ese, en ese punto, en ese momento, para llegar a la gubernatura. Lo mismo pasó en Nuevo León, así es que yo no lo vería terremoto, pero sí creo que tiene que madurar unos seis años más. Sí. Okay. ¿Sabes? Yo cambio mis conclusiones por una pregunta que le quiero hacer a Mario. Es un tema muy importante porque mm. no se ha clarificado. ¿Por qué nombre de municipio de solidaridad eh, en esa coyuntura? 1993, cuando llegas a la gubernatura... Es como si Mara Lezama dijera cuarta transformación, nuevo municipio. O sea, no dulce, lo dudes, ¿eh? no lo dudes ni tantito. <risa> ¿Por qué? O sea, si hubiera sido del nombre de solidaridad en otras circunstancias, sí, es correcto que piensen mal de mí, por eso <risa> sí, que no, andaba de no barbero malo. con Salinas. No, no mal. Digo, yo le llamo mal a que piensen que andaba de Barbero con Salinas. No. Yo soy un hombre idealista, Javier. Hombre práctico, pragmático, pero muy idealista. Desde que empecé a trabajar como agente general de agricultura en 1975, encontré que uno de los grandes problemas para el desarrollo de nuestro estado era la falta de solidaridad dentro de los ciudadanos. Por ejemplo, me tocó abrir 10.000 hectáreas en lo que es Butrón y Madrazo, en la parte de Butrón, para el cultivo. Y esa superficie para poder echarla a andar, a que se sembrara, tuvimos que hacerlo con aviones. Me acuerdo que me dijo el gobernador Martínez Ross y el secretario de Agricultura, ¿qué hacemos? No teníamos mano de obra ni interés en los colonos de aquel tiempo, con todo el respeto si me están oyendo. Y les dije, pues son tierras inundables, sembremos arroz y a sembrar arroz con avión Después me tocó construir 2.000 hectáreas de, rie de riego. Cada pozo con un tubote que daba de mínimo 100 litros por segundo, un chorro enorme, 120 litros, que daba cada pozo para 100 hectáreas. Pero el sistema era, que ha sido el gran problema en los ejidos, el sistema era comunal. O sea, un grupo organizado de los propios ejidatarios que trabaje cada unidad de riego. Y nunca lo logré, porque no había entre ellos esa solidaridad. Incluso le propuse al entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos que para que eso fuera productivo lo hiciéramos distrito de riego, como en Sinaloa, por ejemplo, distrito de riego lo maneja el gobierno. Lamentable, pero no hubo esa solidaridad. Cuando soy presidente municipal en Cancún, me ocurre algo similar con la basura. Donde había problemas de basura, pues ahí pongo un contenedor. Y hombre, a un lado del contenedor echan la, la basura en vez de echarla adentro. No había cultura. Y luego los, los predios abandonados ahí echando la basura. En ese tiempo... Este, el gobernador Miguel Borges expidió eh, una ley de participación ciudadana y lo digo porque hace poco hablaron de una, no, una ley si ya se traemos aquella pues supongo que no se derogó y no tuvo ningún efecto entonces para mí la solidaridad humana es fundamental en todo y si sí, promoviese nombre tengo culpa Hace poco dijeron de que la presidenta municipal piensa que se le llame Playa el Carmen. El otro día decía Jonathan, así lo interpreté que con esto. Las leyes, por ejemplo, son modificables en función del avance de la sociedad y de las circunstancias que se van dando. Y lo mismo ocurre con el desarrollo económico. Para mí… Si llamarle Playa del Carmen al municipio de Solidaridad es lo mejor que pudiera pasar para que tenga mejor impacto turístico, que lo hagan de inmediato. Pero si sí, no fue por hacerle la barba a salina, Salinas. Eh, quizá no me la crean, pero, pero así fue realmente. Solo lo pareció. No, y lo sigue pareciendo. <risa> sí, claro, no, claro. No, claro no, no, no, pero si le Playa del Carmen, le va a poner Bienestar. Ah, no. Ah, no, no. no, no, lo sigue pareciendo que fue para hacer la barba no me importa, yo, yo soy un idealista que vive pensando que los seres humanos requerimos solidaridad una de mis experiencias desde que era secretario de gobierno primero con Chucho Martínez y luego con Pedro Joaquín los conflictos entre hermanos cuando muere el padre por la herencia que no pueden ser solidarios y hacer un buen reparto. Me acuerdo un caso de las mujeres, no sé si convenga decirlo, o mejor ahí muere. <risa> el, había un problemón, tenía como 10 hijos el papá, no recuerdo nombres ni debo decir. Le dio a un hijo el, los camiones de volteo la, y el banco de material y no sé qué otras cosas no otra cosa, para que las manejara. Y después cuando le dijo, bueno, hay que repartir entre tus hermanos. Dijo, ¿qué? Pues si esto es mío, yo lo hice. Y entonces no hay la solidaridad con los hermanos. Por eso a veces claro. he dicho que tiene más valor un amigo que la misma sangre. Sin duda hablar de, de estas anécdotas. Perdón. Ya de me hablar de, de Luis Eduardo Colosio. De, sí. Hablar de todo Estoy esto ocupado. es... <risa> Es muy importante porque siempre las generaciones van creciendo, cambiando y aquella generación que, que nació en ese entonces es la que ahora está empezando a empujar y tienen que saber pues, este tipo de, de anécdotas, de circunstancias, de cosas que sucedieron y por qué sucedieron para obviamente nutrirse y enriquecer su, su historia, ¿no? conocerla principalmente. Muchas gracias por participar en esta mesa. Oscar González. Gracias, gracias a todos, siempre un placer platicar con ustedes y con nuestra audiencia, que no vemos, pero sabemos que está ahí. Javier Chávez Atasca. Gracias por esta oportunidad, un privilegio, participar con ustedes. Mario. Mario Villanueva, Madrid. Viví con el asesino de Colosio, traigo muchas dudas sobre... ¿Estuviste en prisión con él? Sí, comíamos juntos, Con Mario lo salíamos juntos al patio y hablábamos mucho. En estos momentos leí de que él está acudiendo a la justicia, a la Suprema Corte, diciendo que fue torturado cuando fue detenido, y eso él me lo platicó. Hay muchas cosas que no puedo ni debo decir, pero sí creo que fue un crimen de, un crimen de Estado, un crimen del, que, al propio, que se creó en el propio sistema. ¿Quién lo hizo? Pues seguirá la especulación. Lo más importante es la consecuencia que tú decías. Sí. Sí, finalmente vino una transformación. Tú lo dijiste, este, entró Fox y dejó de haber ese PRI que el mismo Colosio a en su discurso criticó. Él quería un PRI distinto. Y dijo gobernantes con la gente. Pero, ¿qué necesitamos? Es lo importante, la consecuencia de pensar en Colosio. Necesitamos otro con el espíritu de Colosio. Tenemos una transformación con Andrés Manuel López Obrador, tú lo decías, pero ¿quién sigue? Necesitamos a alguien que tenga ese espíritu de la revisión y autocrítica de las condiciones del país para plantear lo que conviene en una verdadera transformación que nos saque del subdesarrollo. Sin duda. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio. Esto fue Capital Quintana Roo. Mesa Política, capítulo 4, y hablamos del asesinato de Luis Donaldo Colosio y los efectos que hubo después de su muerte. Hasta la próxima.